El, el nombre del panel es eh, Evaluación de la Investigación Orientada Hacia Problemas del Desarrollo, un abordaje desde el sur global. Vamos a comenzar con la exposición de Fernando Córdoba de la Universidad de Guadalajara, México, de la Facultad de Arquitectura, como me contaba, y sin más preludios vamos a darle la palabra. Gracias. Muchas gracias. Este, si, si nada más me pueden apoyar con la, con la presentación, eh, trataré de ser muy breve. Eh, lo que voy a exponer el día de hoy, en esta sesión, es la experiencia vinculada con la evaluación de que hemos tenido el, algo que, que se llama el Comité Ejecutivo, que es un comité asesor, del Programa Nacional Estratégico de Vivienda, que es uno de los 10 programas estratégicos eh, que actualmente impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, y, y hablo un poco de la experiencia de evaluación porque este, el, el mismo, la, la misma dinámica de PRONACES nos ha hecho eh, eh, reconceptualizar el, el, el tema de, de, de la evaluación, y este, poner en digamos en, en, en duda eh, o, o ver, llegar los límites, llevar a los límites el tema del, del, del sistema concursal de los proyectos de investigación, ¿no? hasta dónde tenemos que, que, que estar concursando este, a través de demandas y cuándo es cuando debemos de, de proponer esquemas colaborativos para ir resolviendo este, problemas nacionales. Entonces, ahí hay, y tal y como lo decía el panel anterior, hay, hay, hay una dinámica que, que no acaba de, de, de clarificarse, sin embargo, eh, en ese impasse, digamos, en esa zona gris, es que estamos nosotros trabajando y, y le solicito un poco de, uh, de, de que nos vean con algo eh, con, con ojos de, de bondad, dado que esto es un proceso, en, en, en, en, digamos, eh, vivo, Todavía está, estamos solventando y experimentando algunas cosas, discutiéndolas de hecho. Me voy a, voy a pararme nada más para para tener este. Eh, voy a hablar de manera bastante sucinta de qué son los antecedentes de los Pronaces, sus alcances, qué es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo es que tuvimos que generar espacios de reflexión, análisis y evaluación a propósito de este reto, de este, de este programa de política de ciencia y tecnología que, que impulsa el CONACYT? Tuvimos que meternos para evaluar, este, a, a, a empezar a, a delimitar como objeto de estudio cuál es la relación entre ciencia y tecnología y la incidencia. Eh, delimitamos también y, y definimos una estructura de articulación de seguimiento que, era, que es esto un poco lo que, lo que hablaban, cómo hacemos que el modelo concursal no disperse, disgregue y profundice las asimetrías regionales este, y locales y cómo lo hacemos dentro de un, eh, de, dentro de un proceso concursal. ¿no? O sea, esa ese es como la, gran, la enorme paradoja y controversia. Cómo lo hacemos… Eh, un, un, un instrumento que aplicamos que es el taller de elaboración de propuestas en extenso y lo que nos llevó a la reflexión eh, de, de categorías y variables de cómo tendríamos que empezar a, a visibilizar a partir de esta, de esta primera conceptualización que vuelvo a repetir es un ejercicio en proceso un ejercicio vivo eh, eh, digamos estas, eh, estas variables cómo se traducen respecto al problema que, cómo, pro, cómo problematizar para, la, para, para evaluar la investigación y cómo se traduce ese en metas y resultados. Entonces, este, decirles que este, eh, los pronaces son, digamos, que la, la, la mayor apuesta de la, del CONACID en términos de, eh, digamos, de la política de ciencia, tecnología, humanidades e innovación, y que están dirigidos es, específicamente a la atención de eh, problemas nacionales, ¿no? eh, quizás el, digamos el, el, el, el, punto, el punto culminante de los PRONACES es generar proyectos de investigación e incidencia que este, aborden estos problemas desde la complejidad estructural y dinámica que tiene eh, estos, digamos, estos problemas o estos temas de atención urgente. Eh, ha sido eh, extremadamente complejo eh, ir, uh, digamos, eh, eh, esto que es una declaratoria este, del programa institucional, llevarlo a la práctica eh, y, y no solamente eso, hacer una reflexión profunda desde el punto de vista teórico también, para saber qué, qué, qué quiere decir esto ya en términos teóric, este, prácticos. ¿no? Estos son los diez… Uh, eh, pronaces que existen, que determinó el Consejo Nacional y nosotros somos uno de ellos. ¿no? Eh, inicialmente nosotros eh, no solamente nos, no, nos conceptualizamos como vivienda, sino nos conceptualizamos como hábitat, a partir de ahí la vivienda es que toma sentido, pero bueno, eh, estos son, son temas que la, el organismo, la dependencia pues tiene que, que, que digamos que definir. Pero nosotros nos consideramos inclusive eh, como un como un articulador eh, o, o parte del articulador en el territorio de muchos de estos problemas. Entonces, eh, eh, eso también nos metió en muchos, eh, digamos, en una complejidad bastante interesante para definirnos, ¿no? ¿Qué es un proyecto nacional de incidencia, no? Un proyecto nacional de incidencia es un básicamente es un proyecto en donde confluyen grupos de investigación e incidencia que eh, incluyen ah, miembros de la comunidad científica, este, actores locales, actores comunitarios, organizaciones no gubernamentales y este, diferentes actores este, del sector público a diferentes escalas. no. Bueno, preferentemente, inclusive actores del, de, del sector privado. Eh, digamos, esa es como la, la visión... Eh, eh, ideal y se articula o se articulaba, se conceptualizaba que se generaban proyectos semillas, estos se, proyectos semillas se financiaban, se generaban propuestas en extenso y después se generaban estos proyectos aparentemente de largo alcance, proyectos de tres años pero que tuvieran una visión que excedieran más, más allá del 2024 que es el término de la actual administración. Nosotros empezamos definiendo que había condiciones de posibilidad y condiciones de necesidad que nos permitirían eventualmente eh, empezar a, o comenzar a, digamos, a, a replantear eh, cómo hacer eh, investigación e incidencia a partir de este objeto o este tema que eh, nos proponían como vivienda. Primero, pues el, el, digamos, el nuevo marco político institucional, y la nueva función que tenía, este, la nueva función social que a través del CONACYT se definía en las comunidades de Ciencia y Tecnología. ¿no? Pero a, habían condiciones de, de, de necesidad que tendrían que ver con la insustentabilidad multidimensional de los sistemas urbanos habitacionales, la falta de sincronía entre la, eh, digamos, entre la especialización socioeconómica que había en las regiones y a nivel local, y con la investigación que se hacía respecto a ella. Es decir, eh, en muchos de nuestros casos estábamos haciendo investigaciones que o a nadie le interesaba o, o, a, o quedaba en alguna, en alguna oscura biblioteca o repositorio. ¿no? Entonces, este, o eh, eh, en el peor de… no sé si el mejor o el peor de los casos, se hacía investigación que solamente iba dirigida a, este, a, eh, digamos, a, a rentabilizar propuestas del sector privado que de por sí generaron en muchos sentidos procesos de agudización de segregación espacial, de exclusión social en el territorio. ¿no? Y lo que, nos, lo que nos llamaba mucho la atención era esta desarticulación entre las políticas urbanas habitacionales, y la investigación que nosotros hacíamos. De hecho, persiste esto en, en nuestro país. El pronóstico de vivienda pues, reconoce estas, eh, estas, digamos, estas necesidades de superar estos rezagos, buscamos de alguna manera eh, eh, superarlos de manera colegiada, de manera colaborativa, este, con un enfoque colaborativo multisectorial de gobernanza transterritorial. Nosotros... Eh, eh, suponemos que hay lógicas eh, entre, diferentes, entre diferentes territorios. Nos orientamos, di, definimos dos tipos de procesos, los de orientación mercantilista, los de orientación alternativa. Tenemos un, objet, un objetivo que tiene que ver con, este, con la investigación interdisciplinaria, que este, tiene toda una serie de características que identificamos como procesos alternativos. ¿no? Tenemos un comité ejecutivo que está integrado por, por, esta, por investigadores, investigadores postdoctorales, pero esto básicamente lo que dio fue una serie de espacios de reflexión, que tienen que ver con seminarios de datos de estadísticos, sesiones del comité ejecutivo, sesiones postdoctorantes, sesiones con expertos, eh, análisis de textos teóricos de tal manera que empezáramos a hacer esta, digamos, esta reconfiguración, ¿no? Pero también nos metimos a hacer esto, ¿no? Que a lo mejor es una imprudencia completa porque este, eh, digo, no somos filósofos, ¿no? Pero eh, empezamos a ver, bueno, eh, la ciencia, si, su, si hiciéramos una, si tratamos de identificar qué, qué, qué es lo que produce, bueno, pues son enunciados con valor de verdad, ¿no? y que generan teorías, la tecnología, reglas fundadas con valor de eficiencia que generan planes. ¿no? Entonces nosotros encontramos una intersección entre la tecnología y la praxis, es decir, que pudiéramos tener incidencia tecnológica. Entonces para nosotros la incidencia implica mínimamente que el enunciado científico sea capaz de generar reglas, reglas que puedan intervenir y transformar. Esto nos parecía este, pues como lo mínimo indispensable, pero también nos llevó a, a replantear y a reflexionar a qué le llamamos hábitat, o sea, como un, como un entorno, como un entorno metateórico, pero que nos permitía generar nuevas clases de objetos de estudios, ¿no? Y, este, y esto nos permitía eh, abrazar una enorme, una enorme eh, digamos, eh, variedad de. Este, de objetos de estudio. ¿no? Nos metimos y solamente para, para decir esto, definimos lo que sería el, mime, el nivel mínimo de incidencia, productos cuyos resultados informen de reglas tecnológicas o planes para la intervención en el hábitat. Es decir, la investigación científica mínimamente tendría que generar un conjunto de reglas para la intervención, si no, pues es difícil hacer esto. ¿no? Generamos a partir de este espacio de reflexión este, digamos, convocatorias de propuestas en, es, en semilla, en extenso, un comité operativo que incluya a los responsables técnicos, pero no solamente eso, sino la articulación sectorial multiescalar, los PRONAIS, pero también tenemos en, en, en capilla todo esto, no o sea, cómo nos articulamos a más iniciativas institucionales. De aquí sacamos 29 pre, este, propuestas semillas, que se distribuyen a lo largo del país, y que tienen que ver con estas categorías inicialmente. Generamos este taller en extenso, eh, de, para elaboración de extenso, que lo que pretendía básicamente era desarrollar las propuestas, pero de manera colaborativa y generar sinergias entre las propuestas, es decir, cómo empezamos a superar de alguna manera, eh, cuando menos preliminar, la idea de que tenemos que estar compitiendo todos, ¿no? y que no hay un mañana, o sea, que, que no podemos pensar en que esto es un, un proceso más de largo aliento. Esto nos llevó a repensar el estándar de, de qué es un problema de incidencia. Cómo, cómo sugerir a quienes estaban en estos talleres qué es un problema de incidencia, por ejemplo. La distinción entre objetivos de incidencia y objetivos de investigación, cuál era el valor de los pilotos, ¿no? que básicamente era verificar la validez externa de la suposición que se estaba haciendo. No, no me tardo mucho, porque prácticamente con esto termino. Eh, en términos de resultados, tendríamos que, que esperar que estos pilotos validaran externamente, pero que también nos permitieran pensar en cómo escalaríamos, este, es, estas iniciativas, ¿no? Y también hablamos pues de métodos, porque entonces tenemos métodos que eh, métodos de investigación que generan conocimiento y métodos de incidencia, ¿no? Y pilotos, ¿no? Eh, yo con esto termino y un poco lo que el, el, digamos la, la, el momento en el que estamos. Es el momento de tratar de, eh, de poner en, en crisis el modelo concursal, competitivo, por, una la, por un lado. Por otro lado, estamos buscando nuevas metodologías, nuevos enfoques para hacer esto, eh, eh, la evaluación. Pero yo creo que eh, lo más importante es pensar que eh, al final de cuentas lo que tendríamos que estar haciendo es generar comunidades, comunidades integradas entre la comunidad científica y quienes… Este, eh, deben o necesitan ejercer su derecho humano a la ciencia, es decir, eh, en este caso, la ciudadanía, los habitantes, las localidades, las comunidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es interesante eh, ver cómo hiciste mucho, al principio insististe sobre la idea de proceso, ¿no?, en tiempos de resultadistas, la comprensión del proceso, de que tu aclaración este, permanente sobre que se trataba de un proceso resulta eh, muy relevante y también gracias por participar con nosotros desde un ámbito tan específico como tú te disculpabas al principio y al contrario, esos son los casos que a nosotros nos interesa es decir, particularmente la Facultad de Arquitectura cómo ve esto, ¿No? para que no quede en, en, en, en, la, en, lo, en los puros conceptos teóricos sobre los que nosotros trabajamos. Lo que me gustaría decir, una palabrita al respecto, es que nosotros también tuvimos la oportunidad de analizar varios proyectos de, de, de investigación con la cuestión de vivienda, siempre en trabajo con una demanda por lo general suele ser por parte de los municipios, son los municipios los que dicen necesito vivienda social, necesito rápido este, una, una solución habitacional y entonces ahí se produce eh, un, un tipo de vínculo particular, no una cosa es con una empresa eh, o con, en este caso, los gobiernos. Y lo que también hemos visto es que la respuesta en torno a, a, a, a la cuestión habitacional, muchas veces también está llevada a cabo por parte de cooperativas. Y estos también eh, lleva un financiamiento muy alto, no Hay, a diferencia de otro tipo de proyectos. Lo que nos ha pasado a nosotros en Argentina es que los diversos recortes este, han dejado, nosotros hemos ido a la Facultad de Arquitectura a ver tablones sin nunca ser puestos, ¿no? Como los distintos este, eh, digamos, periodos de recorte, eh, cómo impacta con esto. También es interesante ver que hay varias experiencias de los 70 de vinculación. ¿no? Yo recuerdo el director de la revista Ciencia Nueva que me había comentado, bueno, la cuestión de trabajo en lo que nosotros llamamos eh, villas de emergencia y demás era algo que era bastante común, ¿no? Y por qué no recuperar también esas, categorías, esas cuestiones. Y lo último, eh, en relación con las, las categorías estelares, como le llama Cecilia Braslaski, la que toman ustedes es la de incidencia, otros tomamos la de, bueno, las de apropiación, o coproducción, o impacto, transferencia, vinculación, extensión, todas categorías equívocas, es decir, de, ¿no? y el ejercicio que ustedes hacen de sentarse a reflexionar con materiales teóricos y tratar de comprender qué es lo que significa para ustedes la incidencia, ¿no? Porque definitivamente respecto del uso de la categoría de semilleros son los colombianos los que tienen como mucha experiencia en esta cuestión de, de, la, de, de, de los semilleros de investigación y también es interesante eh, la cuestión de los plazos, ¿no? Porque tú hablabas de, plazo, de largo plazo, tres años, para un proyecto habitacional, tres años en nada. ¿no? Y entonces, bueno, si, si, si, los, si, si este, la evaluación de la investigación, que es el tema de nuestro panel, efectivamente eh, respeta o tiene en cuenta esos procesos, y, e incluso si tiene en cuenta los aprendizajes que se producen durante ese proceso, antes del arribo a, al resultado. Eh, y las de, las, los desafíos también, que lo, lo conversamos siempre, sobre la evaluación in situ, que este tipo de proyectos amerita, que es muy cara, que es dificultosa, pero un evaluador sentado en eh, la Ciudad de México tratando de evaluar un proyecto que se da de vivienda en determinadas determinada... ¿no? ¿Cuán, ¿Cuán abstracto? Y cuán importante sería que los organismos de financiamiento puedan hacer eso. Bueno, no digo más nada. Eh, voy a dar ahora la palabra a Natalia Gras de Laudelar de Uruguay. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias Judith. Muchas gracias Fernando. Eh, ahí está. Bueno. El me toca compartir eh, los avances del proyecto de investigación que llevamos adelante junto con el equipo de FOLEC, CLACSO, eh, y fue financiado por IDRC. Eh, en particular presento, voy a presentar los resultados de investigación de una de las tres etapas del, del proyecto que tiene que ver con el relevamiento sobre formas de evaluación de propuestas de investigación orientada a problemas del desarrollo, prácticas y perspectivas desde organizaciones nacionales de ciencia y tecnología y e, e instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Bueno, la presentación la estructuré, eh, por un lado, para empezar, el propósito y el diseño de la investigación. Eh, luego pasamos a algo que voy a pasar rapidito, porque Laura ya lo comentó ayer, sobre la declaración de evaluación responsable de la investigación que hacen estas organizaciones. Voy a, a, a avanzar sobre las prácticas de evaluación, en particular cómo implementan sus evaluaciones de este tipo de proyectos, los criterios que utilizan, los insumos informacionales que requieren para la evaluación que hacen estas organizaciones, cuán transparentes son los procesos de evaluación y cuánto contribuyen al aprendizaje de quienes investigan y a la calidad de la investigación que realizan. Y finalmente, quiero dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a las recomendaciones e implicancias de política que surgen de este trabajo. Bueno, el propósito fue conocer, analizar, visibilizar experiencias y prácticas de evaluación de los proyectos de investigación orientados a la búsqueda de soluciones a los problemas del desarrollo social y económico de los países latinoamericanos y caribeños, y a partir de eso contribuir al desarrollo de sistemas de investigación y de evaluación más inclusivos, responsables, plurales y diversos. Se trató de un estudio exploratorio y observacional que se desarrolló a través de un relevamiento con un cuestionario en línea que contenía 33 preguntas, mayoritariamente cerradas, y que fue distribuido entre septiembre y noviembre de 2021 por Claxo y FOLEC con la colaboración de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL. Este cuestionario fue respondido por 34 personas, representantes de distintas organizaciones de ciencia y tecnología. Eh, y a instituciones de educación superior de América Latina de distintos, países de, América, eh, de distintos países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú, Bolivia y El Salvador. Desde el punto de vista de la evaluación de lo responsable de la investigación, como señalaba Laura ayer, eh, la mayoría de las organizaciones discursivamente declaran evaluación responsable y al menos las dos terceras partes indican que lo hacen, que eh, implementan esa evaluación responsable a partir de la ética, promoviendo valores como la ética y la integridad de los proyectos de investigación, sus equipos, las personas involucradas en los procesos de evaluación, a través de la equidad, diversidad e inclusión de grupos subrepresentados en la evaluación, como en la conformación de los equipos de investigación, promoviendo el compromiso social y la participación de los actores de la sociedad, la interdisciplinariedad, la consideración de equilibrios geográficos, institucionales, temáticos y de género en la distribución de los recursos para la investigación, la valoración de aspectos de ciencia abierta y acceso abierto. Esto en términos discursivos, declarativos. Eh, sin embargo, primer punto, pocas son las organizaciones que apoyan formalmente alguna de las declaraciones, recomendaciones o principios existentes internacionalmente sobre evaluación responsable. Las principales estrategias que implementan estas organizaciones para evaluaciones responsables y de, cali de calidad eh, tienen que ver con solicitar a revisores e integrantes de paneles de especialistas que completen formularios específicamente diseñados para abordar todos los aspectos eh, a evaluar de esos proyectos que proveen directrices escritas a revisores e integrantes de los paneles de especialistas, que adaptan procedimientos de evaluación según especificidades de los campos de conocimiento o cuando pretenden obtener resultados o productos de investigación distintos. Los métodos de evaluación que implementan, en, bueno, en, 34, en 31 de 34 organizaciones, digamos, utilizan de forma combinada métodos de evaluación de tipo cualitativos y cuantitativos. Interesa resaltar que no se observó ningún caso eh, de ninguna organización que eh, utilizara métodos cuantitativos de evaluación en soledad. Los métodos de evaluación cualitativos eh, utilizados, que también lo, lo hacen de forma combinado, combinada, incluye la revisión por pares, la conformación de paneles de especialistas, y aunque minoritarias, también se observaron revisiones abiertas, evaluaciones abiertas de los proyectos. Los criterios para entre... Eh, eh, una, una dimensión importante tiene que ver con los criterios para integrar eh, los paneles de especialistas. ¿sí? Bueno, el, el criterio ineludible para conformar los paneles de especialistas tiene que ver con la experiencia, y el conocimiento académico que tienen las personas que van a formar parte potencialmente de esos tribunales. Eh, en segundo lugar, tiene que ver con la con la experiencia y conocimiento en la práctica de los problemas a abordar, o sea, el conocimiento más, más en la práctica ya no es tan relevante para la conformación de esos, de esos paneles. Sí lo es, pero no para todas. Luego, eh, los criterios de, para la conformación de estos paneles también reflejan ciertas estrategias para prevenir eventuales sesgos cognitivos y de género, ya que deben garantizar eh, diversidad disciplinaria en las dos terceras partes de las organizaciones contestaron eso y poco menos del 50% de las organizaciones también está la preocupación de la diversidad, eh, la paridad de género. ¿Cuáles son los criterios eh, de evaluación que se implementan? Como ustedes saben, cuando queremos evaluar o promover la investigación orientada a la resolución o la atención de los problemas del desarrollo, sociales, económicos... Es importante, además de tener una evaluación de tipo académica, de, de los méritos intrínsecos académicos de las propuestas, también es importante hacer una valoración, una apreciación de la capacidad que tienen estos proyectos para contribuir con la solución específica al problema que están abordando o que intentan resolver. En ese sentido, y por esto en ese sentido, eh, interesa señalar que mientras que todas las organizaciones este, eh, valoran o aprecian los méritos intrínsecos académicos de las propuestas de investigación, apenas la mitad hace también la evaluación eh, para apreciar la capacidad que tienen estas propuestas de resolver los problemas que buscan abordar. En ese sentido, tenemos de vuelta esta, como un matiz en relación a, a esa declaración de evaluación responsable. Cuando ordenamos los criterios, desde el punto de vista de los méritos académicos, eh, los elementos que surgen son elementos constitutivos de la noción de la calidad de la investigación, a mi juicio, ¿no? que los... Este, se puede, de acuerdo a las respuestas obtenidas se pueden ordenar de acuerdo a su rigor teórico y metodológico, relevancia e impacto académico, experiencia y capacidad del equipo de investigación para llevar adelante con rigoriosidad y amplitud las propuestas y la originalidad. Los criterios para apreciar la capacidad que tienen estos proyectos para contribuir con una solución específica al problema abordado, también los ordenamos de acuerdo a cinco dimensiones que hacen tanto a la calidad de la investigación como a su pertinencia, y que pueden y que los ordenamos de este modo. Novedad y originalidad para dar respuesta al problema abordado, y esto me trae a un elemento que comentaba Judith hoy más temprano, ¿Qué es eso? Pueden haber soluciones a nivel internacional, pero que no son soluciones válidas para los contextos específicos. En este caso, eh, aquellas organizaciones que tienen este tipo de evaluación sobre la pertinencia, podríamos decir, este, la originalidad para dar respuesta a ese problema en el contexto específico en el que están desarrollando las soluciones eh, es el ítem de evaluación más importante. Luego vienen las cuestiones asociadas a la noción de, de transferencia y de apropiación de los conocimientos científicos y tecnológicos eh, generados por parte de las contrapartes no académicas. En tercer lugar, el potencial, eh, la valoración, o la, la apreciación sobre el impacto potencial eh, sobre lo social, lo económico, lo político, sobre los objetivos del desarrollo, sobre los ODS de los resultados de investigación obtenida. En cuarto lugar, eh, vienen los criterios asociados a valorar eh, las estrategias para poner en práctica los resultados de investigación a la implementación de las soluciones exploradas. Y en quinto lugar, viene eh, la apreciación también sobre la experiencia y la conformación de equipos de investigación multidisciplinarios nuevamente para llevar adelante estas propuestas. Desde el punto de vista de los insumos informacionales para la evaluación, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, desde el punto de vista de los insumos informacionales para la, para la evaluación, la amplia mayoría, para la amplia mayoría es muy importante la propuesta de investigación, los reportes de evaluación realizados por revisores y los currículums de los integrantes de los equipos de investigación. Para poco menos de la mitad de las organizaciones, también es muy importante indicadores cuantitativos este, del desempeño de los... O sea, indicadores cuantitativos tipo cantidad de publicaciones en revistas de alto impacto, publicaciones muy citadas, etcétera, en revistas eh, eh, internacionales, digamos. ¿no? En tercer lugar, los resultados respecto a las cartas de interés de las contrapartes no académicas o las entrevistas para valorar su interés en los en los resultados de investigación, es, eh, es información que no es tan requerida para la evaluación, y esto me lleva a traer de vuelta lo que les comentábamos hoy que planteaba Noela, que retomaba Ismael, este, que tiene que ver con justamente eh, la voz de las contrapartes que su, se supone son las interesadas en, los procesos, en estos procesos de investigación. Eh, desde la perspectiva de la ciencia abierta, esto es bien interesante, de vuelta, a la cuestión discursiva, ¿no? Desde la perspectiva de la ciencia abierta, la mayoría de las respuestas indica como muy importante o moderadamente importante el compromiso de que los datos generados en los resultados de investigación sean de acceso abierto, fomentando con ello la difusión de las soluciones encontradas. Sin embargo, los indicadores sobre publicaciones arbitradas de circulación regional local son insumos informacionales considerados como... Muy importantes por menos de la tercera parte de las organizaciones relevadas. Otro medio para difundir localmente los resultados de investigación. Entonces ahí se ven un poco las disonancias. No, no, no giro esto. Desde el punto de vista de la transparencia de los procesos de evaluación y el aprendizaje, bueno, la mayoría de las organizaciones tienen prácticas transparentes de evaluación y colaboran con el aprendizaje de quienes investigan a mejorar la calidad de la investigación que realizan. La amplia mayoría hace público los resultados de investigación. La mayoría envía responsables de los proyectos una devolución personalizada que además de informar si la propuesta fue financiada o no, incluye todas las revisiones que, que, que, de, de las que, que obtuvo el proyecto, y un juicio global elaborado por los paneles de especialistas. Eso es en el 41% de los casos. En el 32% de los casos, quienes postularon solo reciben el juicio global elaborado por los paneles de especialistas, y en el 27% eh, restante de los casos, eh, solamente eh, las revisiones que obtuvieron. Recomendaciones e implicancias de política. Tomando las dimensiones de la evaluación responsable, voy a ir concentrando ahí las recomendaciones que emergen del estudio realizado. Desde el punto de vista de la ética y la integridad de los procesos de evaluación, sería importante explicitar las normas éticas de comportamiento para garantizar imparcialidad en la evaluación con respecto al género, la raza, los campos disciplinares, las organizaciones y la antigüedad o liderazgo académico de las y los postulantes. Un poco traía o Esto ya se ha venido conversando, pero no es la traía el tema de la inclusión en los sistemas de los más jóvenes. ¿no? Proveer entrenamiento y formación específicas a evaluadores. Informar, inform, esto es muy importante. Informar explícitamente sobre las herramientas, criterios y métricas que no deben utilizarse en la evaluación. Ampliar y profundizar la transparencia de los procesos de evaluación con énfasis en la importancia. Perdón, en la provisión de información pública y accesible sobre perfiles de revisores e integrantes de paneles especialistas, ampliar y profundizar los esfuerzos orientados al desarrollo de evoluciones personalizadas, incluyendo todas las re revisiones y un juicio global que detalle las fortalezas, debilidades de las propuestas y que haga sugerencias para superarlas. Desde el punto de vista de la diversidad e inclusión de grupos subrepresentados en los procesos de evaluación, es muy importante promover la diversidad disciplinaria e inclusión territorial, institucional y de género en la composición de los paneles especialistas encargados de la evaluación. Desde el punto de vista del compromiso social y la participación de los actores de la sociedad, acá es muy, pero muy importante reconocer y valorar en la evaluación de los proyectos de investigación orientada, la sistematicidad de las interacciones de las de las interacciones con las contrapartes no académicas involucradas, un poco lo que nos traía Ismael hoy con el tema de medir las colaboraciones. La planificación de estrategias tendientes a la puesta en práctica de los resultados de investigación. Si no, van a quedar ahí, en el papel o en el paper, pero en la solución, ¿a dónde está? Eh, la adecuación de mecanismos de transferencia y apropiación de los resultados eh, obtenidos de esta de las investigaciones, las características de las analizar ¿no? las eh, y valorar las características de las contrapartes no académicas como potenciales financiadores y coproductores de conocimiento. La contribución también valorar y reconocer la contribución potencial de los resultados de investigación a la política pública, a los ODS, a, las, a los grandes desafíos u otras misiones. También es importante reconocer y valorar el involucramiento en la puesta y práctica de los resultados de investigación de actores no académicos, que no necesariamente son las contrapartes, pero que hacen a la implementación de las soluciones, actores gubernamentales, productivos y sociales vinculados con el problema que se busca resolver. Esta idea también creo que la trae Ismael y un poco la comentaba Judith y eh, novela también eh, la, la noción de sistema. Y ya voy terminando. Eh, desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, bueno, promover la adaptación de los procedimientos de evaluación de acuerdo a las especificidades de los campos y los resultados y productos de investigación que se quieren obtener. Desde el punto de vista de la equidad geográfica, institucional, temática y de género en la distribución de los recursos para la investigación y acá el papel de la que señalaba hoy Judith, ¿no? el papel de la política en los procesos de evaluación. Promover la propuesta que eh, me hago tendría que ver con eso, con promover el análisis de la pertinencia de ciertos ajustes de política para hacer frente a posibles sesgos o discriminación observada en la selección de los proyectos a financiar, tales como a través de la introducción de cuotas y o la priorización entre proyectos de alta calidad de aquellos que... Aseguren la mayor diversidad de campos de conocimiento, disciplinas y problemas a abordar, promuevan equilibrios de género, están localizados y o se vinculan contra, con contrapartes radicadas en zonas periféricas y se o de aquellos proyectos que se vinculan con contrapartes no académicos cuyo, cuyo acceso a la investigación es, de, es difícil o que no han tenido este, vinculación con actores académicos. Finalmente... Desde el punto de vista de la ciencia abierta y el acceso abierto, es importante avanzar en el conocimiento sobre las experiencias de apertura de los procesos de evaluación, promoviendo el análisis de su pertinencia y reflexionando sobre las oportunidades y desafíos de su puesta en práctica. Promover la corresponsabilidad de actores académicos y no académicos de las propuestas de investigación. Considerar en la evaluación las expresiones de interés de las contrapartes no académicas involucradas. Reconocer y valorar en la evaluación el compromiso de acceso abierto a los datos generados y los resultados de investigación obtenidos en el marco del proyecto y el desempeño de indicadores de publicaciones arbitradas de circulación local y regional. Muchas gracias y espero... Bueno, muchísimas gracias Natalia. Eh, aviso arriba si pueden ir preparando la presentación de Gabriel Vélez Cuarta de Colombia, que no pudo venir y nos envió un video. Mientras eso ocurre, me gustaría decir algunas cuestiones. Bueno, excelente el trabajo llevado a cabo y que se lleven a cabo ese tipo de, de trabajos. Eh, Imagino a, a, los, a quienes responden a, a esa encuesta diciendo sí, nosotros les damos devoluciones y en la práctica la verdad es que hay una demanda enorme por parte de los investigadores de la ausencia de, revolución, de devolución escueta o peor, es porque tenés 35 papers que te promovimos o tal cuestión, ¿no? Entonces ahí hay una... Eh, hay un feedback este, que, que no, está, no está ocurriendo. Respecto de la, eh, la importancia de que los investigadores puedan, eh, digamos, este, acompañar eh, con sus resultados de investigación los datos... Bueno, a nosotros se nos ha presentado un problema particular, que eso termina generando una, una, eh, un, un, ex, un exceso nuevo de trabajo para el, para el investigador, tal es así que en la presentación de informes de la semana próxima terminaron diciendo, eh, bueno, dejen, tampoco es obligatorio, es optativo. ¿no? Eh, en relación con la evaluación interdisciplinar, me gustaría decir una palabrita nada más, eh, Ay, sabemos que los problemas son interdisciplinares y que es muy importante que fueran ser abordados, pero sabemos que la evaluación es disciplinar y sabemos que unas eh, son disciplinas ganadoras y otras son disciplinas perdedoras, por lo general las ciencias sociales somos las perdedoras y nos evalúan con criterios de las ciencias eh, que no son las ciencias sociales. Entonces la evaluación de interdisciplinar a veces termina, y esto es una lo dejo para el debate posterior, a veces termina siendo el problema. Si pudiera ser la evaluación por áreas de conocimiento, podríamos no tener que estar pidiendo todo el tiempo qué criterios no deben utilizarse, porque basta que, hagamos, que les digamos, nosotros en ciencias sociales el factor de impacto no lo medimos, que lo miden igual y que, que el evaluador que está este, lo, lo, lo mide igual si pertenece a otra disciplina. Eh, eh, festejo el uso de la categoría de compromiso en el proyecto y no de responsabilidad social, que lamentablemente el sector empresario se ha apro apropiado de esa categoría este, como justificación de su forma de evasión de impuestos, ¿no? esa responsabilidad social, así que festejo esa recuperación de la categoría que el latinoamericano Orlando Falsborda nos, también nos nos planteó la cuestión del involucramiento de la evaluación de actores sector universitarios también es un, un gran desafío y algo realmente muy difícil este, de lograr eh, luego puedo contar unas experiencias y sobre más allá del paper nada nosotros trabajamos sobre la cuestión de movilización del conocimiento así que la es una, es una preocupación este común y bueno felicitaciones entonces proyectamos por favor el video de Gabriel Vélez Cuartas Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Gabriel Vélez Cuartas, soy del Colab de la Universidad de Antioquia. Y, eh, bueno, pues muy agradecido por, por tener este espacio. Y una disculpa por no estar de forma presencial, pero bueno, pues, la condición médica me impidió poder viajar. Eh, les voy a compartir pantalla para eh, presentarles los resultados de la investigación en la que nos comprometimos. Eh, es una investigación que pues creo que ya les han comentado de Claxo y de RC, y eh, en donde participamos el FOLEC, la Universidad de Antioquia a través del COLAF, el Indian Institute of Science y el CECIP de Uruguay. Eh, básicamente tratamos de construir unos perfiles de instrumentos de política pública en IMAZ de <coughs> en innovación, y cuál era el papel de los ODS eh, en estos instrumentos, pues en, en el tiempo. Eh, aquí estuvimos Duan Torres quien nos ayudó en la parte computacional y pues eh, yo a cargo de, de este proyecto. Eh, bueno, básicamente les voy a compartir un punto de partida, la metodología, algunas tendencias que encontramos, conclusiones y si nos da el tiempo algunas referencias. Bueno, lo primero es entender que los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación eh, no responden a modelos lineales de planeación en donde hay una problemática que se diagnostica, luego se planea cómo se soluciona, se desarrolla y se evalúa, eh, digamos, con los esquemas clásicos de administración, sino que hay responde, digamos, a una complejidad de condiciones internacionales eh, que eh, le, le, le dicen de, de qué forma debería ser de alguna u otra forma, perdón la redundancia, la ciencia y los sistemas de... De, de ciencia, tecnología e innovación en estos países. Pues tenemos eh, el Banco Mundial, el, el Fondo Monetario Internacional de Inversión China, eh, las, la, las teorías eh, internacionales sobre cómo deberían estar orientadas a misiones, las políticas o pues a nivel regional tenemos conceptualizaciones nuevas sobre los sistemas nacionales de innovación Eh, la, la, los, los, las recomendaciones del Consejo Global de Investigación eh, en Investigación Responsable, eh, las recomendaciones de la ONU, de FOLEC, en fin, todas son agendas que empiezan a generar presión sobre los sistemas nacionales de CTI dependiendo de su fuerza y de su centralidad en la definición de, de, de, de la carga de fuerzas y además de eso de las condiciones internas. Pues empiezan propias de CTI y CTS en nuestros países. Más allá, digamos, de la pertinencia o no, empiezan a haber trayectorias en donde los investigadores pues, son financiados con recursos que surgen de esta complejidad. Para esto, para tratar de, de, de entender este problema en, en las políticas y evidenciar alguna información que nos diera pistas, eh, empleamos dos me, me técnicas: el web scrapping, eh, donde eh, extrajimos. 4.970 convocatorias de toda América Latina en sus páginas web de 38 agencias estatales de 11 países en el periodo de 2004-2021. Eh, la mitad de esas convocatorias eran eh, de investigación e innovación, y bueno, ya estas en específico aplicamos un análisis de contenido basado en análisis de lenguaje natural y lectura distante, en donde tomamos los términos de los ODS y los pasamos por una especie de tamiz en donde tratamos de identificar esos términos en esas convocatorias de forma automática, creando matrices que nos permitían ubicar esas convocatorias en, un, en unos ODS o en otros ODS. Eh, ¿Qué encontramos básicamente? Este, encontramos que eh, pues, la mayoría de los países tienen una buena información en sus páginas web eh, de, de convocatorias. Brasil. Eh, pues por mucho supera el número de convocatorias de los otros países, en México no pudimos encontrar las del Conacit pero sí de otros estados como Jalisco, Michoacán, etc. Eh, buena información sobre Chile, sobre Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina y Costa Rica tuvimos alguna dificultad, eh, pues no, no encontramos muchas convocatorias, pero algunas estaban en página web y consultando con el ministerio, igual pasó con Argentina, pudimos recuperar una buena cantidad de convocatorias del CONICET, aunque pues no estaban todas disponibles en la página web. Y eh, la, bueno, que encontramos básicamente la mayoría, pues un poco más de la mitad son convocatorias de investigación e innovación, encontramos una buena proporción de convocatorias de formación, casi un quinto, y de subsidios eh, casi un, un octavo de, de las convocatorias hay convocatorias de difusión y divulgación de la ciencia, concursos, eventos y otro tipo ya de asuntos menores como índices de evaluación, etcétera. Eh, hicimos un contraste entre el volumen de lo invertido en los países según la RICIT con datos del 2021, la proporción de inversión gubernamental eh, y pues la proporción de gasto en I+D. Eso nos permite hacer una caracterización interesante de los países. Brasil y Argentina los de mayor inversión y mayor proporción de limas de eh, Chile y Colombia, eh, digamos que eh, con una, eh, Colombia con menor proporción y Chile con menor proporción de limas de, eh, con respecto por ejemplo a Uruguay o Costa Rica, pero pues con mayor inversión definitivamente eh, eh, en recursos frescos, pues dados a este tipo de convocatorias. Eh, encontramos a Perú, un tercer grupo, digamos como de Perú, Uruguay, Costa Rica en donde hay una inversión más o menos similar, en, en donde pues, el, el, el porcentaje del Producto Interno Bruto, especialmente en Perú, es bajo eh, respecto a, a, a, lo que, a, lo que, a lo que se ofrece en recursos frescos y pues, finalmente encontramos a Paraguay y Panamá. Eh, pues por una menor inversión, pero pues allí se dan dinámicas interesantes cuando sacamos los perfiles. Esto es lo que encontramos básicamente eh, en estos cuatro grupos, en sistemas consolidados como Argentina y Brasil, encontramos que la mayoría de las convocatorias son de más de investigación e innovación, seguidas de convocatorias de formación eh, y pues eh, luego subsidios. Eh, eh, esto digamos en, en contraste con los sistemas de consolidación de Chile y Colombia pues en, en inversión un poco menos de la mitad de las inversiones en, en, en investigación e innovación pero pues hay digamos eh, una diversificación en agendas de formación de subsidios de, de, de divulgación etcétera en los sistemas emergentes como Costa Rica Perú y Uruguay eh, en Costa Rica pues la mayoría la, la, la información única que encontramos fue sobre investigación e innovación, pero encontramos algo también interesante en Perú, pues Perú eh, eh, no llega a la mitad, eh, eh, hay una proporción, digamos que un tercio, está en investigación e innovación, eh, hay una, un cuarto de la, de la inversión se hace en, en formación y hay una proporción interesante en subsidios también. Eh, algo eh, diferente a la situación de Uruguay, que eh, la mayoría son de investigación e innovación, eh, digamos que en este grupo de sistemas de emergentes hay como una especie de heterogeneidad en, en estas construcciones de los tipos de convocatorias. En sistemas de formación encontramos algo también interesante y es en Panamá, tanto como en Paraguay, la mayoría de los subsidios están dados en becas, eh, están formando su gente eh, para prepararlos para los sistemas nacionales de innovación. El papel de los estados en países federales en la definición de trayectorias de CTI es bastante interesante. Eh, nos eh, tratamos de hacer focalización sobre estos estados que encontramos bastantes convocatorias en sus páginas web. Eh, destaco aquí FAPESPI y FAPER en Río de Janeiro, que han logrado que sus estados sean, con, con la inversión y sus estrategias de financiación, han logrado perfilar eh, la inversión en más de, por ejemplo, en Sao Paulo, la mayoría de la inversión se hace en colaboración, en proyectos de colaboración. Eh, con entidades internacionales, lo que hace que eh, haya una gran internacionalización de la investigación en Sao Paulo y, eh, eh, y bueno, y encontramos también eh, en, en, en otros de los estados algunas eh, orientaciones, digamos, como a, a problemas regionales o a problemas de los propios estados dentro de, de las federaciones el caso de México, pues aquí no encontramos información del CONACYT, pero sí cosas muy interesantes. El Coetzijal por ejemplo, eh, en Jalisco está orientando la inversión en de especialmente a, a la industria del software. O el ICTI en Michoacán, que está generando agendas de diversidad étnica y diversidad eh, poblacional, pues tratando de incluir... <coughs> Perdón. Poblaciones diversas en la CTI, en la inversión de CTI, una, una agenda bastante interesante en CTS. Hay un giro importante hacia las misiones en las convocatorias de CTI, creemos que es influencian a los ODS. Vemos que a partir del 2015, los temas de hambre, de pobreza, de salud, salud, de, de, de equidad de género, etcétera, se hacen más presentes en las agendas. Es, es, eh, no, no es una curva muy creciente, pero, pero sí hay, digamos, como una diferencia frente a años anteriores. Eh, eh, definitivamente lo vemos en industria de innovación, que es una agenda que ha sido importante en Latinoamérica, especialmente por la influencia de los sistemas de ciencia y tecnología de los ochentas, eh, de los sistemas nacionales de innovación, eh, que estaban concentrados en la industria, pero que con los ODS adquieren una... Eh, importante eh, concentración, etcétera. Bueno, esto lo vemos también eh, eh, en ciertos países, por ejemplo, en Colombia encontramos una convocatoria donde había 14 ODS convergentes. En Colombia y Panamá, 5 convocatorias con 12 ODS convergentes. En Panamá, Colombia y México, 5 convocatorias con 11 ODS convergentes y así fuimos encontrando ODS convergentes en distintos países. Eh, es algo que empieza a, a ser importante, digamos. A pesar de las bajas presupuestales, el sistema es dinámico, la producción tiende a crecer y las convocatorias a diversificarse. Como lo vimos con datos de la RECID, la mayoría de los países, la inversión tiende a decrecer, en IMASD, eh, pero la producción a subir y la agenda a diversificarse, como lo vimos con los ODS. Esto es algo que inclusive contradice algunos eh, preceptos de, de, del siglo pasado. Nos decían que mayor inversión de más de mayor productividad. La ciencia ha cambiado y eso eh, hace que <coughs> haya una explosión de la productividad por otras razones diferentes a la inversión en I+.D. Y así los sistemas siguen complejizándose. Eh, es posible encontrar un perfilamiento de agendas, eh, vimos esto en el caso, por ejemplo, de Colombia y Chile, en donde podemos ver trayectorias ya en temáticas eh, y especialización en temáticas, donde hay grupos que están siendo financiados en estos temas, que ya varias convocatorias ofreciendo estos recursos, entonces tenemos a Colombia y a Chile. Eh, en donde podemos ver perfiles diferentes como pueden apreciar ustedes en la pantalla. Conclusiones, es posible pensar desde lo que tenemos y no desde lo que nos falta. Muchos estudios en Latinoamérica se han concentrado en que no tenemos sistemas de innovación. Pensamos en que, que con esto pues si hay muchas convocatorias hay grupos que se han, han empezado a perfilar en ciertos temas específicos en Latinoamérica. La aparición de los ODS no solamente significa atender una agenda global en crisis, eh, no sabemos si los ODS realmente van a lograr que superemos esta crisis global que tenemos pero lo que sí les puedo decir es que eh, han empezado a diversificar las agendas de investigación esto significa que eh, los estados están empezando a entender que la investigación puede ser útil para resolver problemas urgentes dentro de sus propios territorios pensamos que es mejor hacer mapas que rankings, si nos ponemos a decir los rankings por productividad de cada uno de los países pues ya vieron, todos están creciendo en producción, eh, pelean por las citas, seguramente, y seguramente el número de artículos será diferenciado, pero <coughs> si vemos los perfiles que construimos estos mapas, creemos que podemos tener información más precisa de cómo estamos realmente. Las agencias de financiación gubernamental con sus trayectorias históricas van creando escenarios posibles de financiación, y esto es lo que empezamos a percibir aquí. Pues hay, hay agendas que se están creando y los retos organizacionales están en generar estos ambientes propicios para las generaciones de redes de conocimiento, identificar estas trayectorias y ver de qué forma se pueden ir consolidando. Eh, aquí, pues, eh, esta investigación ustedes la pueden encontrar en Cenodo en la comunidad de, de Claxo, eh, está disponible y los datos también quienes quieran eh, trabajar en ellos. Muchas gracias por la atención y bueno, pues eh, quedo atento ya por mail o eh, por otro medio para sus preguntas. Muchas gracias. Nosotros empezamos un poquito más tarde, va a ser la actividad plenaria, por lo cual este, no sé si no, nos va a quedar este, mucho tiempo para, para el intercambio antes. Vamos a presentar eh, el video de Benkat Nadela, de India. Los invito a todas y todos los que quieran acercarse a la parte de adelante donde están los auriculares porque va a estar la traductora trabajando de manera simultánea para que puedan oír la presentación en español los que así lo deseen. Muchas gracias a la traductora y por favor el video. Uh, greetings from Bangalore, India. And the, the fieldwork conducted in the South Asia region as part of the Claxo IDRC research assessment project. Nuestro proyecto de evaluación. De investigación. So, um, research assessment encompasses the study of normative values and judgments, both in theory and in practice, about what is essential in research. Um, in a financially constrained funding ecosystem characteristic of the Global South, research assessment of funding proposals are a near universal determinant of what research is undertaken, how the research is to be performed, or who performs it, and how it should be communicated. Oh, no, no. This project is concerned with the positive and normative aspects of such research assessment practices. The three research questions guiding the work in South Asia and the broader research project are one, how does and how can assessment of research quality better align with the sustainable development goals given the imperatives of the global South? To investigate this question, work in South Asia focuses on targeted funding proposals aimed at developing problems. Second, how does and how can research assessment of proposals promote inclusivity in research systems? To investigate this question, work in South Asia undertook in-depth interviews and case studies of flagship initiatives aimed at inclusivity of women scientists, traditionally marginalized social groups, and scientists based at institutions in peripheral geographies. Third, in what ways is ethical treatment of research evaluation data based on the openness principle facilitate consolidation in research evaluation systems? To this end, in-depth analysis of evaluation criteria, assessing research proposals is undertaken. Well. So moving on to the methodology uh, uh, in South Asia, um, we did a combined fieldwork, which included closed-ended structured survey questionnaires, similar to that of the Latin America and Caribbean region, as well as uh, open-ended semi-structured personal interviews. Uh, the focus in South Asia was on India, Sri Lanka, and Bangladesh. Um, special care was taken in selecting respondents, which included senior science officers that, uh, that are or were involved in designing and implementing the targeted funding programs, as well as reviewers, members, and chairpersons of the proposal review. Programs. In all, 28 respondents participated in the study 16 from India, 8 from Sri Lanka, and 4 from Bangladesh. 20 of the 28 respondents participated in the survey and 19 in personal interviews. Uh, six case studies um, were developed based on the interviews with science officers and academics to draw lessons on the research assessment processes and practices from the region. These case studies include initiatives on inclusion, such as the SEED division of the Department of Science and Technology and the National Innovation Foundation area, in These organizations have conducted decades-long work in the areas of science and society and grassroots innovations. They run the flagship schemes of the government of India in uh, reaching out to uh, rural populations and populations with no formal education and documenting um, the traditional knowledges as well as um, in applying for intellectual property rights in their work. Further to understand the social science funding aspects, uh, uh, we uh, studied the Indian Council for Social Science Research, uh, the main funding body for uh, projects on social science uh, research in India. Uh, finally, a specific focus was laid on targeted programs on agricultural research and development in South Asia, with, uh, with uh, three cases, one each from the three countries from Bangladesh Academy of Sciences, the Sri Lanka Council of Agriculture Research Policy, and the National Innovation in Climate Resilient Agriculture Project of the Indian Council of Agriculture Research. Um, a quick uh, overview on, on the program surveyed uh, in South Asia. Um, a majority of the calls um, were initiated over a decade ago, meaning that the programs were pretty mature and set in the way they Under their evaluations with the oldest program initiated in 1971. Um, nearly half or 45 percent of the calls um, uh, where the funding lasts from two to three years which appears to be the median uh, indicating that the projects um, under targeted calls are, are, are, are medium to short term um, and not very long uh, projects. Uh, 90% percent of the calls we studied had a regular call And 72% of those calls uh, are annual, the rest being twice a year or once every other year. Uh, moving on to the financial aspects, most of the calls could um, only be applied by uh, academic actors. About 60% of the calls are made. And in the rest of the 40% of the calls, both academics and non academic actors can jointly apply. For those. Uh, typically, the academic actors, uh, that is, the individual researchers or the institutions. A majority of the calls supported natural sciences, engineering, agriculture, and medical sciences research. And in contrast, um, only about 40% of the calls supported social science fields. Um, um, support for arts and humanities was, was way more sparse. Than this. Finally, moving on to the cognitive aspects of, of the programs uh, surveyed, About 65% of the calls had a very specific um, targeted component in their call for proposals, and about a third of those, uh, of those calls delimited the specific problem and defined it in terms of these details. Moving on to the systems of evaluation, uh, a mix of qualitative and quantitative methods um, were dominant in nearly all the calls that were studied. Um, I believe this is also very similar to the results from the Latin America and Caribbean region. Uh, interestingly however, uh, qualitative methods seem to be way more prevalent than a singular use of quantitative methods. Instead, um, actually none of the calls that we studied only used the quantitative uh, Nearly All of them had either qualitative alone or a mix of qualitative and quantitative. Um, within qualitative methodologies, there appear to be um, a tired structure or a two-stage process, two to three-stage process with peer review and panel of experts both being used in the majority of the calls. Uh, peer review typically tends to be in the first round of reviews. They tend to be single blind uh, where the reviewer's identity is not known uh, to the PI or the research team. Whereas the vice versa is possible um, and the reviewers tend to be external to the funding. Agency. Finally, a panel of experts, a panel review is often open uh, where the identities of both the reviewer and the panel, uh, the panel of reviewers as well as the research team or PI are known to each other and personalized feedback is provided to the PI in person in post their presentation. Um, in evaluating targeted calls, Um, we posed a battery of questions on the degree of importance for informational inputs mm -hmm. and um, the most distinguishing criteria appear besides the content of the proposal appear to be the evaluation reports by reviewers both the peer reviewers and the panel as well as a statement of societal impact or application as provided by the research interestingly mm -hmm. resumes and team appear to be less important These are typically the quantitative indicators that are used uh, in the rubrics uh, in, in, funding, uh, in funding research. Uh, moving on, similarly, a battery of questions on um, the relative importance of various academic merit criteria were asked from the respondents. And um, uh, the most salient ones appear to be the importance of the problem and the clarity of its description, the strength of its rational, and the accuracy uh, of, um, of the objectives and questions and hypotheses laid out in the proposal. In addition, the expected impact of the results seems to be a very important determinant of, of projects that are funded versus those are not. Uh, finally, the feasibility of investigating uh, the stated problem by the research team is also examined closely and uh, the science officers and reviewers have rated this criteria very highly. Interesting. The cornerstone of, of basic research appears to be less important than the adequacy in the research. So this is, um, uh, this is the unique feature of, of funding targeted research. Finally, the uh, transparency in, in evaluation and communication of decisions. Um, results appear uh, to be um, largely uh, not be made public and accessible. Uh, mostly And in instances where uh, personalized feedback is provided, it's typically just the overall judgment um, of the panel. However, um, science officers that we have interviewed have mentioned that um, they are in the process of setting up a mechanism to make the results public and trans uh, accessible. Therefore, transparency as a norm seems to be catching up in salvation. Um, To the best of our knowledge, this is the first of its kind uh, study in South Asia, and therefore uh, a lot more questions have been raised in the process of, of the study uh, than that could be answered in the timeframe. So I'll quickly review uh, revisit the original three questions and uh, make a few concluding remarks and provide a guide of some of the future work we intend to undertake. Um, first, on progressive methodology, it does appear that focusing on the systems of evaluation and heuristics rather than rubrics or what merit criteria are, are, are being uh, captured appears to be the key in understanding research assessment, assessment practices in South Asia. This is because a large amount of the practices are unwritten rules, norms that are learned from one another and reviewers and panel of experts have an overwhelming say in the, in the process. Um, next, uh, international statements and guiding principles about the responsible use of quantitative metrics appear to be less important in the South Asian context, largely because in, uh, near universally all uh, proposals are evaluated on qualitative metrics. So, in future work, we would we'd like to focus on um, on developing uh, best practices and principles for research assessment of proposals, uh, uh, taking the regional context into play. Very similar to the Uh, IDRC's research quality-based quite... framework and uh, CLAXO-Folex's uh, diagnostics and proposals for the Latin American region. Next, moving on to sustainable development. En cuanto al desarrollo sostenible. Um, appear to have an indirect relationship to the sustainable development. Rather, a more direct heuristic used in the design of calls appears to be their alignment with national objectives and national policy priorities. Therefore, for future work, uh, we would like to examine the role of SDGs in uh, agenda setting uh, for in, uh, in the areas of national uh, policy priorities, specific to uh, science and technology. It does appear that that plays a very salient role. Um, finally, uh, among the most in, uh, surprising and interesting findings from, from the work in South Asia is the unwritten rules and adjustments that are made by reviewers and panelists in addressing bias and discrimination. Um, in our case studies, we have identified uh, several uh, principles and um, um, heuristics that are used um, by uh, various funding bodies. And these are specific to India, not, uh, not very prevalent in Sri Lanka and uh, Bangladesh where in the, in the social science research funding agency, ICSSR, we have found that they use a minimum acceptable merit, which means that um, it's, it's, a, uh, it's a very clear uh, bar on uh, what the research proposal has to be, and it is um, a pretty low bar. And as indicated by qualitative assessments uh, given by the reviewers, the ICSSR team uh, Ensures that regardless of the uh, of the um, uh, PI's background, the social background, they are funded. Similarly, the climate change initiative in agricultural research in India has a special call for women scientists, and there is also a very specific focus on translational research for rural populations uh, at the Department of Science and Technology, the main extramural science funding agency in the country, through the Seed and the National Innovation uh, Foundation work. So in future work, we would like to uh, develop a framework in categorizing some of these initiatives and unwritten rules and norms that exist uh, uh, to improve or enhance inclusivity in uh, the assessment of research purposes. Um, with this, I'm going to end my presentation here. And um, any questions, uh, interventions, comments, and submissions, um, I would request uh, Nora to pass them on. Eh, bueno, eh, también le haremos llegar eh, sus aplausos al, al colega. Bueno, estos minutitos que nos quedan, eh, ya ¿podemos hacer algo de preguntas o sí, no? Sí, solo aclararles, eh, primero disculpas por el video que, y que se que perdón, por momentos, este es un, el proyecto del equipo IDRC que ya lleva 18 meses, hubo un problema con el vuelo con el equipo de la India y por eso esta grabación y en el caso de Gabriel fue notorio que tenía un problema de salud, pero la idea era compartir con ustedes los, los resultados de ambos equipos en Latinoamérica y en el sur de Asia, esos materiales están disponibles en la página del FOLEC, en inglés y en español, en el apartado, en la pestaña de investigación. Eh, y bueno, estamos concluyendo el informe final, que es poner en común eh, los resultados de ambos equipos, como vieron hay un cuestionario común que es el que Natalia eh, brindó los resultados para América Latina, tratamos de hacer algo semejante para el caso de Asia y, y ya claramente después tuvimos que optar por estudios de caso para adaptarnos digamos, a, las, a las cuestiones más culturales de, de producción de investigación y les diría hasta cuestiones culturales de la metodología eh, que tuvimos que adaptar eh, digamos, a, a ambos entornos y por eso tenemos ahí un conjunto de, de estudios de caso sobre convocatorias orientadas a objetivos de desarrollo y procesos de evaluación que como vieron algunos avances, eh, bueno, presentan cuestiones disímiles en ambas regiones, ¿no? sobre todo de las cuestiones de, de inclusión, de integridad, son bien distintas en una región y otra, tratamiento. Eh, a su vez, digamos, el equipo de India tiene muy avanzado todas las cuestiones con los movimientos de base, por la cual hemos aprendido muchísimo eh, de esa experiencia y ha nutrido mucho también el análisis para América Latina y el Caribe. Así que solo eh, un poco explicarles por qué toda esta escena eh, con presentaciones presenciales y virtuales. Y Judith, si sí, dejo abierto los comentarios del público a alguna pregunta y a los suyos también. Muchas gracias. Aquí presente la... A los otros se lo pueden escribir por mail. Sí, sí. Bueno, yo le quería preguntar al colega mexicano después de todo esto, ya me olvidé de su nombre le pido disculpas Fernando, Fernando este, eh, bueno, a mí me resultó muy interesante porque mostró la importancia de la demanda en la activación de la investigación y también porque mostró cuánto tiempo hace falta dedicarle a cosas que implican la construcción del problema en diálogo, pero concretamente en algún momento yo te voy a tutear, perdón este, hablaste de la crisis del modelo concursal competitivo. Yo lo anoté, no lo entendí, y entonces a eso va, va mi pregunta. Y con respecto a, a Natalia, este, en su muy ordenada y completa exposición, primero, eh, entendí que la parte de recomendaciones no deriva de las respuestas, sino que es una elaboración propia. ¿Es correcto eso? No, deriva de las respuestas. Perfecto, ahí va. Entonces, eso es particularmente significativo. Y una de ellas me llamó mucho la atención y es el tema de la corresponsabilidad de actores académicos y no académicos. Y simplemente, muy brevemente, nosotros eso en el Uruguay lo tuvimos y lo cambiamos. Muy, muy sencillamente, al principio a cualquier proyecto podía tener dos responsables y los dos tenían que tener las mismas características, ser docentes universitarios de cierto grado en adelante. En determinado momento dijimos, uno tiene que tener esas características y el otro puede no tenerlas. Y de esa manera se supone que podemos estimular exactamente esto que está planteando Natalia, pero este, me parece que quizá podría valer la pena que nos comentaras cómo ves ese esa posibilidad de ampliación de la corresponsabilidad en el contexto de las cosas que estudiamos. Bueno, agradezco, no sé si puedo, bueno, agradezco la pregunta. Eh, primero la, la, las observaciones y, bueno, hay un... Eh, viendo las, las exposiciones de, de las compañeras y de los compañeros, eh, observé algo que de, de los cuales inclusive eh, ya en, en la práctica yo me siento identificado que es la profunda asimetría para el acceso a, las, a, a los recursos a los recursos por convocatoria eh, eso es particularmente eh, digamos este, complejo y difícil para aquellos grupos de investigación que están fuera digamos del, de los de las áreas centrales donde se desarrolla la ciencia en nuestros países. ¿Qué quiero decir con esto? Buena parte, digo, solamente como para demostrar un poco la simetría, esta institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un presupuesto de una Secretaría de Estado eh, en México. Las universidades eh, estatales y todo el sistema de, de, de instituciones de educación superior, algunas de ellas en... en nuestros estados están quebradas financieramente por muchas circunstancias, no lo voy a decir, algunas bien o mal, ¿no? Y es cierto que este, en, desde las localidades, desde las regiones, no hemos logrado articular ni desarrollar eh, ni grupos, ni líneas de investigación este, que trasciendan proyectos, este, ya no digo de, de 20 años, 10 años, o sea, y realmente el modelo y hablo de crisis del modelo concursal porque el modelo concursal lo único que hace o ha venido reproduciendo son las asimetrías, es decir, seguimos este seguimos beneficiando a los mismos grupos que el mismo Estado y a las mismas disciplinas. Porque no solamente es eso, o sea, hay una asimetría en términos regionales este, en términos institucionales, pero también en términos disciplinares. Entonces, este, si ya de por sí es, es grande la simetría disciplinar, imagínese la, la simetría eh, a nivel local ¿no? y en condiciones bastante precarias. ¿no? Entonces, es por eso que, que la reflexión que hemos hecho es que realmente está ocurriendo algo en este modelo, es un modelo que nos pone a competir a desiguales, que es altamente excluyente, que no da oportunidades ni siquiera, por ejemplo, de, de, de, de, de pensar en equidad de género. Eso ya es impensable, impensable, o sea, porque eh, realmente las condiciones eh, presupuestales, físicas, inclusive históricas de las instituciones son, este, son muy diferentes. Entonces, eh, ese es uno de los temas que estamos realmente cuestionando. ¿Es realmente esto es un, un sistema válido de, de, de desarrollo de la ciencia? ¿Estamos evaluando igual? ¿Realmente si estamos evaluando, estamos resolviendo problemas de manera concreta? Eh, porque este, eh, resulta que las periferias siempre quedamos excluidas, eh, en todo sentido. ¿no? Entonces, este, Y eso es algo para nosotros grave, eh, y por supuesto, no nos eh, eh, yo quisiera también que nos vieran desde la perspectiva del practicante, porque nosotros no somos expertos, o yo no represento un grupo de expertos en evaluación este, científica, somos practicantes practic eh, que nos han puesto a, a configurar una serie de instrumentos con todas las carencias que esto conlleva, pero también con toda la carga de la historia que tenemos como practicantes, ¿no? Y, y es por eso que esto nos parece tan tan importante acercarnos, por ejemplo, a esto, que, que el así nos hubiera acercado a estos espacios, porque tenemos hay un y, y, y lo digo así hay un profundo sentido de insatisfacción y de, este y de exclusión que percibimos y que vivimos cotidianamente. Eso es todo. Bueno, muchas gracias Judith por la pregunta. Y muchas gracias también a todos los comentarios recibidos. Eh, respecto al... Bueno, primero aclarar, sí, que las recomendaciones de política eh, salen, son una elaboración, pero con base en los resultados. Eh, y los resultados, básicamente, y acá no lo dije por, por un tema de, de tiempo, pero lo digo ahora, este cuestionario fue diseñado, lo diseñé, eh, también con la colaboración y el intercambio con el equipo de FOLEC, se benefició también de, de, la, de, de la mirada crítica de Judith, pero fue diseñado esencialmente, lo diseñé esencialmente, tomando en cuenta eh, tres cuestiones. La experiencia propia de mi espacio de trabajo de evaluación, que es en la Comisión Sectorial de Investigación Científica, entonces, ¿cómo, ¿cómo evaluamos ahí? Ese fue un primer insumo para el diseño de, del formulario y dos eh, insumos internacionales que tienen que ver con los, dos, los únicos dos antecedentes internacionales sobre prácticas de evaluación, que hay uno de 2020 y otro en 2021 del Global Research Council, el Science Science eh, Europe, eh, Europe Science. Entonces, con base a todos esos elementos, se construye, además de la teoría, ¿no? Se construyó eh, construye el, el, el instrumento de relevamiento de información. Las recomendaciones de política eh, salen eh, a partir de, bueno, de cuáles son aquellos... Ahí, por supuesto, hay un componente que tiene que ver de, de práctica, de experiencia y teórico... Y con base a eso, una visión también normativa de que hacia dónde tiene que ir la evaluación, a mi juicio también, y de acuerdo a, lo, a, la corriente, a las distintas corrientes que hay en la literatura sobre el tema. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, se... traté de poner todas las categorías lo más exhaustivamente posible, aunque es un cuestionario cerrado, por lo cual tiene sus limitaciones y en ese sentido el estudio, los estudios de casos van a enriquecer uh, eh, eh, esta, esta primera mirada exploratoria. Eh, y ahí, con estas ideas en mente, había como varios tics, ¿no? Las organizaciones decían esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y con los no, eh, dije, bueno, si queremos pensar en la evaluación responsable, quizás hay que... Eh, por eso digo que es una elaboración con base en la evidencia. Eso por un lado. Respecto a la pregunta concreta, eh, la cuestión de la corresponsabilidad, y esto en realidad eh, es una práctica que viene de SESIC, eh, de los programas de, de vinculación universidad-sociedad-producción e y, y, y investigación e innovación orientada a la inclusión, aunque hay otros países, algunas otras organizaciones que también tienen aunque minoritarias, eh, tienen una práctica similar de corresponsabilidad entre actores académicos y actores no académicos, y es una, y es una práctica, es, es, es un renglón en las bases de las convocatorias, que rigen las convocatorias, pero que estimulan un montón de cuestiones, ¿no? que promueven eso, eh, el codiseño de la agenda de investigación, el codiseño del proyecto, eh, la coproducción de conocimiento para la atención del problema que le afecta al sector, eh, al actor social, digamos. Eh, da cuenta también, es, es una forma de materializar la negociación de las agendas de investigación. ¿Sí? O sea, es... es eh, y todo eso contribuye, eh, y pensando en líneas nuevas en el marco eh, tan emergente de la ciencia abierta, es, es una manera de promover eh, la apertura de las agendas de investigación, con una medida muy concreta que lleva, no sé, 20 palabras, eh, es una oración en una, en una convocatoria. Entonces, eh, nada, eh, eso sería lo que puedo aportar. Creo, quiero, quiero decir que a veces... Podemos pensar en mecanismos de poner el conocimiento al servicio de, los, de la atención, de los problemas que afectan a diversos sectores y actores de la población, eh, con medidas, no hay que empezar, lo que decía Judith hoy, ¿no? con lo micro, desde, desde abajo, ¿no? con pequeñas medidas se pueden hacer grandes cosas. Claro, son procesos largos, dificultosos, los procesos de evaluación eh, que, nos, que insumen estas formas eh, son demandantes en tiempo, eh, eh, re llevan recursos, lleva tiempo, lleva conocimiento eh, práctico y académico, digamos. Eh, pero la evaluación bibliométrica, si la hacemos bien, también. Entonces, el, eh, el uso de, indi de indicadores para para valorar cosas porque son más eficientes, porque disminuyen los tiempos, porque en realidad es porque se hace mal. Porque si se hiciera bien, y acá hay varios eh, bibliometristas eh, en, este, en esta sala, podrían informar de que no es tan sencilla esa evaluación. Lo que pasa que, bueno, eh, a veces los atajos... No sé, son, son complicados. Pero si queremos hacer las cosas bien, siempre llevan tiempo y demandan recursos. Y creo que eso, una valoración, una apreciación cualitativa de los esfuerzos de investigación y de las propuestas, es el camino para avanzar en un cambio de paradigma, en una alternativa. Y bueno, tendremos que poner los recursos ahí. Esa sería como mi mensaje. Gracias. Muchas gracias. Este, como me pidieron que sea moderadora comentarista, no puedo evitar, este, porque estos son los temas que me encantan, comentar que nosotros tuvimos que inventar algo parecido. Eh, la, la, la categoría de idóneo. Idóneo. ¿no? Igual, entrevistando a las personas que tenían que buscar al, al, al tal idóneo, para la para, evaluación. Ahí hay finalmente una vuelta de que ciertos especialistas son siempre los mismos y entonces, este, bueno, y respecto de, de, de la combinación entre un buen estudio bibliométrico, un buen trabajo bibliométrico y lo que ese tiempo implica y todas las herramientas no, no disponibilizadas para los investigadores hoy terminan jugando en un detrimento es decir, una disminución del tiempo sobre la calidad, que ese es el problema. Creo que también habría que innovar e inventar algún otro otro modelo. Por favor, el doctor Raffaels quería hacer una pregunta, o comentario, no sé. De hecho quería preguntarte sobre lo que acabaste hablando, que es de los recursos que se destinan a la evaluación. Si sí, en las encuestas que hicisteis, eh, preguntasteis a qué recursos, cuántos recursos, o, bien, y porque, como decías, cuando hablamos de reformas de los sistemas de evaluación, el, el, la cuestión de los recursos es lo que siempre me dicen a mí. Como la principal barrera, aunque no sea verdad. Y entonces, ¿hay estudios? Me pregunto en general, ¿hay estudios para saber qué, qué nivel de recursos están destinando agencias de financiación en evaluación? Que serán muchas veces recursos desde la casa, ¿no? de, como las horas que en la CSIC dedicáis vosotras. Y. Que, y también a nivel de perspectivas, cuánta, cuánto qué, qué cantidad de recursos sobre lo que se distribuya? ¿El 1%, el 3%, el 10%? Bueno, quizás Judith tiene un cálculo más específico. Yo el cálculo de los porcentajes te lo debo, pero. Lo que puedo decir es que la evaluación, pensemos nomás si tuviéramos 50 proyectos, como lo que mencionaba hoy Judith, ¿no? 50 proyectos, cuatro evaluadores externos por proyecto, ¿no? Eso ya me lleva a 200 evaluadores, ¿sí? Eh, más los paneles de especialistas, sumémosle por área de conocimiento 3, 4, son 5, que voy? 220 personas movilizadas en el proceso de evaluación que lo hacen de manera voluntaria. O sea, solidaria, digamos, porque no se les paga, pero es tiempo de investigadoras e investigadores en ese tiempo. Además, en el caso de CESIC en particular, tenemos toda una estructura académica docente, que son equipos docentes que acompañamos ese proceso de evaluación, monitoreando... El cumplimiento de las bases, la aplicación de los criterios, reportando los, los resultados de la evaluación, consiguiendo los evaluadores, etc. ¿no? Entonces, en términos de tiempo, no dura menos de seis meses el proceso de evaluación. ¿no? Nunca dura menos de seis meses el proceso de evaluación. Y nomás así contando, así en grande, llevamos 250 personas este, eh, atendiendo ese proceso eh, y bueno y las horas de esas personas, ¿no? imaginen lo que, cuánto se demora en eh, hacer los procesos de evaluación, reuniones etcétera, pero voy a anotar para la agenda futura de investigación hacer ese cálculo porque es, un, es, un, es una barrera que siempre nos ponen adelante así que es importante tener ese dato así que muchas gracias Ismael Bueno, muchas gracias a todas todos todes y damos por finalizado este panel un aplauso y, y, va, y viene la actividad plenaria la dejo a Laura anfitriona